En este episodio no empezamos con imágenes de fondo de crisis ni de movidas sino salgo yo pensando, pensando en estos posibles escenarios de futuro, porque es verdad que no podemos saber qué es lo que nos deparará el futuro, pero podemos predecir eh, qué es lo que ocurrirá dependiendo de cómo actuemos a día de hoy. Ya está bien de pensar, ahora lo que toca es actuar. Hola, soy yo de nuevo, la chica de las crisis. Las crisis, como sabéis, son cambios que, como dije anteriormente, con el colapso pueden no ser nada, nada agradables. Para evitar eso, entran en juego otros cambios, los cambios que podemos hacer nosotros, las personas, todas las personas unidas, para evitar, básicamente, que todo se vaya a la mierda. Entonces, a ver, partimos de un sistema que triunfó en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, había mucha energía nueva que gastar, se desarrolló mucho la sociedad, la tecnología, etcétera, etcétera. Pero ahora básicamente se nos ha acabado el chollo y hace falta una reestructuración profunda de nuestras sociedades si queremos pues, mantener un estado, una situación de vida pues, agradable para todo el mundo. No sé ustedes si habéis pensado tanto como yo sobre esto, pero ¿qué posibles cambios veis? Yo os voy a contar los principales que se están barajando y algunos no molan nada, o sea, miedo, y otros pues sí creo yo que pueden ser una solución de verdad hacia la que tenemos que ir pues, todo el mundo juntito remando. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Vale, en primer lugar voy a hablar del Green New Deals. El problema de esta propuesta de futuro es que no tienen cuenta de que el planeta es finito. Entonces el capitalismo verde parte de seguir impulsando el crecimiento económico. Solo que, pues, de manera más verde, es decir, en lugar de gastar y gastar combustibles fósiles, pues gastar y gastar renovables. Cabe cómo les metemos en la cabeza a esta gente que no todo se resuelve con dinero. Otra de las cosas de las que se habla es de la Cuarta Revolución Industrial. Pone toda su fe y su confianza en la tecnología, en que encontremos en la tecnología las respuestas para todos los problemas de la crisis. Entonces, igual no es posible, es como una solución más de ciencia ficción. Hay otro futuro posible, que es el que más mal rollo da, que lo describen con un término tan raro como ecofascismo. Ecofascismo no, ¿eh? Eso no lo quiero ver yo. Viene a decir que una élite con poder económico y político va a prácticamente a acaparar los recursos para su consumo y el resto de la gente, pues, sálvese que pueda. ¿Y cómo van a acaparar esos recursos? Pues tanto mediante su, el poder económico como por poder político, con las redes de contacto y haciendo cosas turbias, o por la fuerza, por ejemplo, a través de los ejércitos. Esto a mí me recuerda mucho a las películas de zombies. ¿Qué pasa con la gente que defiende el ecofascismo? No son negacionistas del cambio climático, sino al contrario. Eh, precisamente lo que ven y lo que saben es que cada vez va a haber menos recursos. Entonces en lugar de compartir esos recursos, de repartirlos equitativamente para que todo el mundo pues, pueda sobrevivir, el planteamiento es para mí. Ahora os voy a hablar de otras soluciones que se plantean, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y básicamente recogen objetivos como la erradicación de la pobreza, del hambre, de la violencia de género, etc. Y también pues, plantean el tema de la crisis ecológica y climática como que hay, que hay que detenerla. Pese a toda esta buena intención, no van a la raíz de los problemas, a la verdadera causa. Yo lo siento, pero para mí los ODS son parches. Eh, porque además vienen de la mano de las empresas y los lobbies multinacionales, que son los que más están contaminando y explotando a sus trabajadores. Así que antes de decir que queremos que se erradique el hambre en el mundo, pues haced algo ustedes, que sois es los que tenéis el poder de hacerlo, no digáis Meh". Entonces, estaréis diciendo, bueno, ¿y qué, cuál es la solución entonces buena? Para mí, es el de crecimiento, planificado, verde, justo, y las comunidades resilientes. La unión hace la fuerza, entonces, si de verdad estas comunidades se van creando, se van fortaleciendo, se van coordinando, pues la crisis no nos va a doler tanto, la crisis climática como ya nos está doliendo y como le está afectando a tantísimas personas en otras partes del mundo. Ya me tengo que ir despidiendo, así que lo último que os quiero decir es que es hora de actuar, es hora de actuar en nuestro día a día, de actuar en colectivo, de hablar de esto, de manifestarnos por el clima, de cambiar nuestro entorno, de rebelarnos por nuestro presente y por nuestro futuro. Porque tenemos que defenderlo, tenemos que defenderlo a todas las personas unidas.